Y bueno, estamos, eh, vamos a comenzar el programa hablando precisamente del tema educativo, porque van finalizando las, las labores educativas en algunas unidades, de hecho ya han terminado, y hay otras en las que están con los últimos eh, temas, sin embargo... Eh, nos, nos, es prudente hacer el análisis respectivo y todo el avance que se ha tenido durante esta gestión 2018. Está con nosotros el ministro de Educación, Roberto Aguilar, en los estudios a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, es un gusto que nos acompañe. Gabriela, muy buenas noches y gracias a, a Viayala eh, por la invitación y obviamente ya concluyendo la gestión mañana, el último día en los departamentos que han tenido una semana de eh, haber prolongado el descanso pedagógico y que habrán prolongado su Finalización y el resto de departamentos que ya concluyó hace una semana atrás. Concluyeron ya la mayoría, ¿no? Sí, la mayoría de los departamentos. Nos queda solamente La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, que eh, por el tema del descanso pedagógico medio año eh, tuvieron que ampliar hasta el 7. Ha habido algunas unidades educativas que han terminado antes. Se les recomendó que no, porque obviamente los contextos en los cuales está el tema del eh, eh, programa eh, los contenidos, los 200 días de eh, gestión educativa eh, están establecidos dentro de ese calendario. Por eso se amplía, o sea, no se amplía por molestar a nadie, ni a los estudiantes, ni a los papás, ni a los profesores, sino que al ampliar a medio año una semana, necesitamos una semana para completar los 200 días. Algunos han anticipado, esperamos que obviamente hayan concluido de manera adecuada sus programas. Por eh, bueno, la coyuntura, ¿en estas unidades educativas eh, que todavía están y que terminan el día de mañana, de hecho, se vieron afectadas por, el, por la, esta jornada de paro cívico? De acuerdo a lo que hemos tenido como reporte uh -huh. el director departamental, solamente han sido, en el caso de la Ciudad de La Paz, dos y a nivel nacional, nueve reportadas como suspensión de actividades. Hay algunas que, eh, lamentablemente, se ha podido apreciar, el caso de San Pedro. En, uh -huh. eh, del penal al lado, que el director y un grupo de profesores se encontraban bloqueando y obviamente esto no era lo más adecuado, mucho más eh, estando en eh, horarios de clases. Eh, ahí sí se va a establecer un mecanismo de seguimiento y, y eh, establecer las responsabilidades si fuera así. El otro caso, en el caso del interior, no ha habido ningún problema porque estaban ya en descanso de fin de año por tanto eh, ha existido un mínimo porcentaje, nueve, nueve unidades educativas. En el tema educativo ha sido mínimo, uh -huh. realmente no ha habido, porque hay que entender que el día, si bien ha habido perjuicios respecto de lo que ha sido la llegada, pero en términos de actividades educativas, entre hoy día y mañana se realizan la, la mayor cantidad de actividades ya eh, vinculadas a presentaciones, presentaciones de educación física, ferias, eh, ...presentaciones artísticas y que concluyen la gestión con la muestra a los papás y a mamás... ...de lo que han desarrollado sus niños y sus niñas durante toda la gestión. Muy bien. Ministro, a ver, ¿qué hemos eh, tenido en estos días? Eh, primero, un, eh, esto lo último le decía, lo de la pasada jornada de reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes... Por un lado, eh, con el bono Juancito Pinto por, el, por la permanencia y terminar. Y en el otro aspecto, eh, lo que pasaba ayer, le decía, los bachilleres, bachilleres con los mejores promedios, también eh, con un bono a la excelencia. Sí, eh, las actividades, si ponemos un poco de retro, de las últimas a las anteriores, eh, tenemos que... Eh, Mañana la clausura de la gestión educativa y el, los actos, fundamentalmente graduación en eh, todo el país de los bachilleres. Eh, la actividad eh, importante en el ámbito de secundaria, la entrega de los eh, eh, diplomas de bachiller, eh, complementamos con los técnicos medios, los que hubieran concluido, y el certificado autografiado por el eh, hermano presidente Evo Morales, como reconocimiento a los mejores alumnos, que es el acto el último acto oficial que hacemos. Y obviamente lo hacemos como en el inicio de gestión con el presidente y en esta finalizamos con eh, el presidente. Se ha hecho un acto bonito, vienen los mejores puntajes uh -huh. de eh, todo Bolivia. En algunos casos, por ejemplo, tienen promedios de 100. Alguna vez nos ha tocado que alguna mamá nos encuentra en la calle y dice, pero mi hijo también ha tenido 100 o mi hija también ha tenido 100. Lo que hacemos nosotros para no ser injustos es, si han tenido 100 y han empatado en ese 100 con varios estudiantes, revisamos el año pasado. Si han tenido 100 y empatan 2, 3 alumnos, revisamos el de el anteaño pasado. Y así vamos revisando hasta si es necesario llegar a primaria, porque hay estudiantes que han tenido toda su secundaria promedio de 100 entonces, tratamos de encontrar el mejor alumno, si, si eh, hay varios de la misma gestión, el mejor alumno de todo lo que ha sido el ciclo educativo de los últimos eh, seis años o siete, ocho años. Con esto, seleccionamos los 18 mejores promedios. Entramos a eh, la preparación, los traemos a ellos a La Paz. Es el primer premio que de repente reciben. El segundo premio es, innegablemente, la entrega de su certificado y los mil bolivianos que eh, se, ha, se otorga como un incentivo a ese esfuerzo que han desarrollado el tercer premio es el certificado del presidente ayer eh, ha sido muy bonito porque eh, después del acto el hermano presidente Álvaro García eh, los llevó a hacer una visita a la Casa Grande del Pueblo primero nos fuimos en grupo cerca de 200 estudiantes que acompañaron el acto más los 18 que estaban en el acto de entrega, y se les mostró el palacio quemado, el palacio antiguo. Y de allá nos fuimos al piso 22, al, al helipuerto, quedaron fascinados por eh, la, la vista que se tiene de La Paz. Y ahí hicieron un diálogo con el hermano vicepresidente eh, sobre el tema de la política, le preguntaron temas fuertes, y obviamente se hizo un diálogo muy bonito, muy respetuoso, con las respuestas y los cuestionamientos que ellos eh, quisieron plantear. Terminado ese acto, obviamente ya entramos a la fase final. Y el anterior acto, que es el eh, también el de fin de año, es el eh, Bono Juancito Pinto, que ha concluido con el 100% de eh, pago en el registro de estudiantes. tenemos un porcentaje muy bajo de los rezagados o los que no han podido cobrar por diferentes razones, viajes u otras razones. Así que ya tenemos los dos. Los anteriores son Juegos de Secundaria, Juegos de Primaria y obviamente las Olimpiadas Científicas. Participación activa en diferentes instancias, ¿no? Olimpiadas Científicas, Juegos Estudiantiles, en fin, ha sido... Eh, si la tuviese que evaluar, ministro, si tuviese que evaluar la gestión 2018, ¿cómo la, la califica eh, como una buena gestión. Una buena gestión. Lo primero y es lo que de repente recojo lo que los papás y mamás hacen como uno de los elementos centrales de la evaluación. ¿Ha habido continuidad? Sí, uh -huh. totalmente. No ha habido suspensiones de actividad, más que en alguna población por efectos eh, extraordinarios. Algún tema muy extraordinario desde el punto de vista de movilización, caso de la junta concretamente. Y el resto del país ha estado en un marco absolutamente normal. Eh, el tema de invierno, que es lo que siempre uh -huh. evaluamos para no caer en el error de hacer eh, eh, un recorte de lo que es el descanso pedagógico cuando entran frentes fríos y genera situaciones de enfermedad eh, ha sido dentro del marco normal eh, eso les digo porque son cuatro departamentos los que han tenido ampliación de una semana uh -huh. en el caso de Sucre fue por los conflictos que también hubo pero el resto de departamentos ha estado en las dos semanas que programamos ...y este es un aspecto muy positivo para nosotros... ...antes la idea era... ...son tres semanas de, de vacación de medio año... ...así que casi obligatoriamente las tomaban ...en el caso de ahora no... ...dos semanas que es lo normal... ...y el resto de eh, departamentos por temas de frío... ...ha sido una gestión de avance curricular... ...ha sido una gestión de ajuste... ...en muchos de los temas vinculados a la ley abelino signani ...y de reaprendizajes... ...porque eso es lo más importante... ...en los diálogos que tenemos con los maestros con las confederaciones que nos transmiten cuáles son los temas más sensibles para los maestros, los corregimos, algunos otros tenemos que eh, trabajarlos conjuntamente y en ese contexto ha sido bastante positivo. Ministro, eh, durante esta gestión también se han desarrollado algunos eventos y, y yo le voy a preguntar por lo siguiente, recuerdo en Cochabamba, reunión de ministros de, de educación de Latinoamérica, sí. ¿no? de la región, y, y se habla del modelo eh, educativo. ¿Qué tiene el modelo educativo? ¿Cómo se plasma el modelo educativo en el contexto? Eh, porque dentro de los mismos objetivos del milenio se, se enfoca la parte educativa como uno de los pilares más eh, importantes, no, eh, por el tema de, de educación y todo aquello. ¿Cómo está respondiendo Bolivia en ese sentido? ¿Cómo se ha ubicado en la región? Sí, un elemento que yo agradezco que me ha hecho un recuerdo, la memoria es frágil, Respecto de una de las actividades más importantes que hemos tenido en mucho tiempo en torno a reuniones internacionales oh. en el ámbito educativo, hemos tenido cerca de cuatro reuniones, o sea, al mismo tiempo, de eh, ministros de educación. Han llegado más de 18, perdón 16 ministros de educación o representaciones de eh, ministerios de América Latina. Ha estado, hemos tenido la reunión de ministros de la UNESCO la reunión de eh, ministros y el consejo directivo de la OI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, ha habido una reunión que se motivó ahí en la misma eh, reunión de ministros de educación y representantes del de Caribe que aprovecharon que eh, se reunían porque normalmente de repente tienen dificultades de hacerlo en su región y ha habido una reunión con la eh, organización de maestros a nivel de América Latina, la internacional de la educación, todas con una presencia fuerte, importante y en todas el elemento central ha estado eh, vinculado a mostrar el modelo educativo boliviano. Es cierto que obviamente hay países que tienen igual avances importantes, tienen proyectos, programas de mucho impacto en sus países, pero algo que se valora mucho y el primer impacto que logra en las presentaciones internacionales que generalmente hacemos es la decisión del gobierno boliviano de establecer que educación es el principal eh, sector de eh, inversión en el país. O sea, mostrar eh, ante, no solamente los ministros, que lo hacemos con mucho respeto, porque obviamente uh -huh. ellos tienen sus propias realidades y decisiones, pero especialmente, por ejemplo, los trabajadores, los maestros de América Latina, mostrar que Bolivia está en el primer lugar en América Latina, del sur y en el segundo, después de Cuba, en América Latina, en inversión educativa, con 10%, 9.7, 9.5, eh, 8.7 ha sido lo más bajo que hemos tenido, frente al 3% en Chile o el 4% en el Perú, es obviamente una situación de impacto. Eso, eso le iba a preguntar, ¿no? El tema de, de la inversión. Una consulta más, si me permite, ministro, aprovechando estos minutos. Eh, Precisamente la UNESCO en una entrevista que yo tenía y se la comentaba Hablaba de, de la diferencia que tiene la, el modelo educativo en el sentido de no solo ver eh, el, el, la educación regular Sino también asistir a otros sectores El tema hospitalario, el tema de los recintos penitenciarios, otros sectores ¿Qué significa esto? ¿Cómo ha cómo plasmado la educación en este sentido? Y este es un tema que es bien importante Vamos a entrar una etapa electoral en donde innegablemente va a haber factores de mucho debate en todos los sectores. Seguramente se va a entrar a mantener criterios críticos sobre lo que es la educación boliviana para tratar de uh -huh. desprestigiar al gobierno del presidente Evo Morales, etc. Cuando internacionalmente se tiene obviamente un reconocimiento fuerte en torno a lo que se ha hecho en educación. Se han logrado avances que han quedado como herencias muy negativas, de los gobiernos neoliberales, los gobiernos anteriores, y que ahora se han logrado revertir el tema de inversión, el tema de la dotación de docentes. Les doy un dato que siempre lo recuerdo. Para el año 2000 había 18 mil maestros de secundaria. Eh, no había maestros de secundaria, no había secundaria, muy poca en las ciudades. En el año 2005, 25 mil maestros de secundaria. En este momento tenemos 57 mil maestros de secundaria. ¿Cómo se logra eso? Con inversión. Eh, se han renovado cerca de 5000 unidades educativas en la parte de infraestructura, se ha transformado estructuralmente todo lo que es el contexto de la formación de maestros y obviamente dentro de ese contexto uno de los temas que se ha fortalecido muchísimo y muchos lamentablemente los críticos no valoran como parte del mejoramiento en el sistema educativo es el tema de los programas sociales, el programa CAIPS que eh, apoya... Por un lado, al aula hospitalaria, a los uh -huh. niños en hospitales. El CAIPS en eh, centros penitenciarios, a los niños de las personas eh, privadas de libertad. Se hace un apoyo pedagógico porque son grupos vulnerables. Hemos trabajado con los niños trabajadores. Vamos a retomar con fuerza este 2019 el contexto de apoyo. Se ha trabajado con el programa Escuelas de Frontera, Escuelas de Riviera del Río y Escuelas de eh, Zonas Inaccesibles, también con programas de fortalecimiento. Y un tema que ha sido muy importante en este último evento de Educación Alternativa Especial ha sido el tema de educación en casa. Las personas con una discapacidad, discapacidad grave, los uh -huh. niños, los jóvenes, tienen el derecho de tener un tutor, que es un maestro, que acompaña el desarrollo de habilidades y capacidades que son importantes que las tenga. Yo quiero agradecerle, Ministro, estos minutos que nos has regalado y de verdad hemos querido sacar los temas más importantes y hacer como que un resumen ¿no? de, de lo que ha significado este 2018. Y bueno, el 2019 ya eh, con el calendario ya se tendrá para el siguiente año, ¿no? Así es, ya el 2019 arrancamos aproximadamente el 16 de enero con inscripciones y el primer día hábil de febrero con las clases y de ahí el calendario. Siempre bienvenido, Ministro. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a nuestra primera pausa del programa, pero antes.